Entonces, podemos decir entonces que Rusia, aunque tiene el, el, la economía ¿no? de un solo estado de Estados Unidos, como California, por ejemplo, no por eso se puede menospreciar el tablero geopolítico, ¿no? No, no hay... Rusia, Rusia regresó al juego, Edward. y mi predicción es que ellos no van a retroceder, y ellos, y ellos en, en última instancia se irían a la guerra con Ucrania. No no creo que se deje pisar por la OTAN, porque ya la OTAN agarró todo el este de Europa, y ya solo falta Ucrania, entonces que viene después invadir Rusia, no. Eso, eso no lo van a permitir, eso no lo van a permitir según mi punto de vista. Ok, buenas a todas quienes nos escuchan, es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva, y una vez más conmigo se encuentra Eduardo Pinto y mi persona a quien les habla, Eduard Nals. Y en esta oportunidad queremos entregarles un nuevo análisis político y lo más riguroso que podamos. Una vez que Eduardo salude, ¿no? Saludos, Eduardo. Saludos a toda la audiencia. Perfecto, Eduardo. Mira, y a la audiencia. El tema del cual hablaremos hoy, bueno, ya está en boca de todos, ¿no? Es la nueva guerra europea. Sí. Entonces, bueno, en, si han visto nuestros podcasts y que no los han visto, le vamos a dejar un, un, un enlace en la... En la viñeta del video, ¿no? Nosotros advertimos que, que Putin nos iba, no iba a retroceder, Putin iba a ir de frente con, hacia Ucrania, ¿no? Claro, lo que no esperábamos es que la invasión fuese tan pronto, ¿no? Pero para más información vean el video, ¿no? No, sí se esperaba, sí, sí se esperaba porque si tú te pones a ver realmente, eh, inclusive Putin lo dijo, pues en diciembre del año pasado eh, Putin dijo que tenía todas las intenciones de recuperar Ucrania si la OTAN no frenaba su expansionismo hacia el este y tienes que dejar claro que él puso las tropas que la, eran como 75.000 en ese momento pero ya habían tropas en la frontera con ucrania lo que pasa es que el occidente sí. occidente pensó que putin iba de farol y resulta que no pues yo yo en ese podcast sabía que putin no va de farol porque las implicaciones históricas eh, eran demasiadas o sea la OTAN llevaba ya 30 años expandiéndose hacia el este, y el hecho de que Ucrania se uniera a la OTAN eh, significaría una tercera guerra mundial, porque fíjate esto, Edwards. Tú sabes uh -huh. que Rusia recuperó Crimea en 2014, ¿cierto? O sea, sí. y la península de Crimea hoy, eh, y ahí hicieron unas elecciones y se legitimó por ese, o sea, de esa forma, pero eso fue una guerra. O sea, Putin tomó Crimea militarmente, ahora la población que vive allí es originalmente rusa, y ellos ah. querían formar parte de Rusia, pues, entonces no fue violenta como la que está ocurriendo justo ahora. Pero resulta que en los estatutos de la constitución ucraniana eh, está como un punto de la recuperación militar de Crimea. Entonces, ¿qué sucede? Uh -huh. Si Ucrania se une a la OTAN, la OTAN debe, debe ayudar a Ucrania a recuperar Crimea, y eso es una guerra entre la OTAN y Rusia, o, o como se debería decir, es una tercera guerra mundial. pues Sí, este... Para, para, no, Crimea es una, una pequeña pequeña extensión de tierra, no que sobresale hacia el Mar Negro, al sur de Ucrania. Es una península, eh, sí. Eh, para los que no entienden por qué... Es que, es que esto, es un, esto es un tema complejo porque tiene muchas, muchas variables, ¿no? pero fíjense. Eh, el hecho de que Ucrania se uniese a la OTAN, ahora, en estos momentos, en unos años, en unas semana, o como, como sea, eso iba a implicar a la Tercera Guerra Mundial sí o sí, o sea, no iba, a haber, no iba a haber punto intermedio ahí. ¿Por qué? Porque Ucrania ya se iba a haber involucrado en una guerra por Crimea, por Rusia, no y también con las zonas del este, ¿no? Eso iba a implicar... Que Ucrania no se iba a hacer una guerra directa uno contra uno Rusia-Ucrania, sino que iba a arrastrar a toda Europa en esa guerra. Por eso es que digamos pero, que pero la, la movida esto. de... Ajá. Ajá, suponte esto, suponte que Ucrania hubiese renunciado a la península de Crimea, ¿verdad? Y, y después de eso se une a la OTAN, porque fíjate, para unirse a la OTAN hay dos requisitos. El primer requisito es que no te puedes encontrar en un, en un conflicto armado justo ahora. Y en Ucrania está el conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk ¿Verdad? Que eso es una guerra civil que tiene años ya sucediendo. Porque hay que estar... O, o sea, hay que colocar en la mesa que Ucrania tiene ocho años en guerra civil. Entonces, sí. otra cosa que hay que destacar es que uno, no puedes tener un conflicto armado justo ahora, y dos, tiene, eh, eh, la, tu añadidura a la OTAN tiene que aumentar la seguridad de la OTAN. O sea, tú tienes que demostrar que si tu país se une a la OTAN, la OTAN se vuelve una organización más segura. Y ninguna de las dos cosas la podía demostrar. Ahora bien, el problema bien. para Putin es que si Ucrania renunciaba a Crimea y renunciaba a las regiones de Donetsk y Luhansk y se unía a la OTAN, ¿verdad?, en un consejo de emergencia, Putin iba a perder sí. Ucrania para siempre. Porque si, la, si Ucrania se no, volvía a la OTAN, ya eso no tendría vuelta atrás. Correcto. No, y es que... Es que no, estos temas son complejos, pero mira. A ver, vamos, vamos, vamos a empezar por... por con... con, con con, con lo actual, ¿no? con lo que está pasando ahorita. Ese es el contexto de por qué Rusia, eh, Putin no hizo lo que hizo. ¿no? Tiene muchas más variables, ¿no? como por ejemplo, que Ucrania bombardease las regiones donde estaban más densamente pobladas de rusos, eh, sí. las implicaciones de la OTAN, el, el, el, el problema geopolítico, la parte de Ucrania, todo eso. todo eso Pero a ver, ¿por qué justo ahora? O sea, ¿Por qué ahorita en febrero? ¿Por qué en, plena, en pleno cese de la pandemia? Bueno, fíjense. Uh -huh. eh, pare, eh, pareciera que nadie, nadie observa esta, esta esto, no, pero es que en esta guerra entre Ucrania y Rusia, el gran vencedor de todo esto es Estados Unidos, y les voy a explicar por qué. Sí. Eh, Estados Unidos, desde de, de la llegada de Biden, lo con, con, con Trump es un loco que nos va a llevar a guerra y todo lo demás. No, no ha hecho otra cosa más que, liber, que librar guerras. Pero esas guerras han sido en sitios muy estratégicos. ¿Por qué? Porque una vez que abandonó Afganistán y eso se fue, se fue para el traste. ¿Qué es Afganistán? Bueno, en Afganistán iba a pasar la nueva ruta de la seda de China. Era una de las para de de la, de la ¿no? Y ahora actualmente, eh, hace poco, no, empezó a hacer. Eh, o se llama esto? Declaraciones maliciosas, ¿no? Una tras otra y tras otra con el tema de Ucrania. Cuando toda Europa estaba tratando de apaciguar las aguas, sobre todo Macron y, y el presidente de Alemania, ¿no? Ajá. Claro. ¿Por qué Estados Unidos estaba alentando tanto ese conflicto? ¿Por qué tanta beligerancia? Bueno, claro, porque, porque si Estados, Estados Unidos, la guerra... si Estados Unidos arrastra, arrastró a Zelensky hasta esta situación. Ojo, Correcto. Rusia actuó, o sea, obviamente eh, Rusia es el que declara la guerra y el que comienza la invasión. Eh, reconociendo las eh, las regiones independientes de Donetsk y Luján, pero en realidad Rusia se estaba defendiendo, o sea, la mejor forma de Rusia defenderse era atacando, porque, porque de lo contrario eh, se iba a encontrar en una situación que no tiene solución. No, y es que, mira... No, más allá de la Tercera Guerra Mundial, pues. No, y es que, mira, es que es, que es una cosa que las... La, o sea, actualmente toda la... la, la... La comunicación occidental está en pro de Ucrania, ¿no? Como diciendo, conchales, los están atacando sí. y tal, pero es que sí. es ilógico desde desde cualquier punto de vista que Ucrania empezara bombardeando dones y, y, y, y los ¿no? Y sí. lujan, sí, lujan. Sí. Entonces, lo que pasa, que... Edward, es que tú tienes que entender algo también. Occidente mandó mucho armamento a Ucrania y cuando tú tienes Exacto. un país que está en guerra civil y tiene tensiones de este tamaño si tú le das todo ese armamento, no, no, o sea, a veces las armas empiezan a dispararse solas, ¿eh? o sea, ¿qué sí. crees tú que pasa en un país que tú le, le metes armas en una guerra civil? Obviamente eso va a escalar, lo más lógico, sí y lo, y lo que no tiene sentido Esto es porque se Occidente de. arrastró a Ucrania a esta situación dándole armamento, no, no, en ningún momento se propuso una, una cumbre, digamos Putin, Zelensky... Biden, pues para negociar y, y Ucrania. La, mira, la última cumbre que tuvo Biden con Putin fue la que fue en Suiza, si mal no recuerdo. Y, sí. y en, ese, en esa reunión de una hora, eh, ellos hablaron del tema de Ucrania, pues. Y Putin siempre decía lo mismo. Ucrania no puede formar parte de la OTAN. Y o sea, lo okay. decía, literalmente lo decía. Y esa es su línea roja. Ahora bien, Occidente no lo tomó en serio. Occidente dijo no. Este Putin, que va a hacer? ¿Va a invadir Ucrania? Sí, eso fue lo que hizo, invadirla. No, no tiene más opción. O sea, no tiene. Y ahora, y no le va a ser sumamente costoso, porque primero, ahorita Vladimir Putin eh, sufre una crisis de popularidad gigantesca, y bueno, los medios occidentales dicen que también está afectando en la, en la misma Rusia. Yo recién estuve viendo un reportaje que decía que había 6.400 ciudadanos rusos detenidos por las protestas y que hubieron unas protestas, sobre todo en San Petersburgo que es así como la sí. zona más occidentalizada de, de toda Rusia, pero, sí. pero sigue siendo una situación compleja, porque Putin realmente no es, nunca es popular, ¿sabes?, eh, sí. tirarse encima un conflicto de este tipo. Y ahora, él lo hace porque no tiene más opción. O sea, obviamente Putin preferiría que un, el gobierno de, de, de Zelensky fuese un gobierno neutral, porque hay mucha gente que no recuerda esto, pero históricamente los presidentes ucranianos tenían buenas relaciones con Rusia. Claro, eso cambió. Sí. Cuando hubo la revolución de colores que ocurrió en 2014, y derrumbó al presidente prorruso y pusieron un presidente sí. pro, pro Occidente, pro Estados Unidos, pues. Y para nadie es un secreto que la CIA estuvo involucrada, pues, en la creación de esa revolución de colores. Ay, mira, qué uh -huh. bueno que hayas tocado ese punto, porque fíjate, uh -huh. eh, lo que pasa es que, conchale, todo el toda la comunicación actual va en, va en dirección victimizar a Ucrania, ¿no? Pero fíjate, esta, toda esta jugada casi parece que Estados Unidos busque, bu, buscaba ¿no? esa guerra, porque ya empezó. Uh -huh. ¿Y por qué digo este punto? Porque desde el punto de vista táctico para Estados Unidos, mire, esta guerra les beneficia en muy, muchos aspectos. Obviamente les, les perjudica en uno, pero les beneficia en otro. ¿Por qué piensas que Estados Unidos sí. sale beneficiado de este conflicto específicamente? Pero, bueno, te explico. Bueno, mira, te explico. Primero, en la interve intervención, le perjudica. Eso está claro. ¿Por qué? Porque se forma un alboroto. Ajá pero a sus rivales directos, es decir, a China y la influencia rusa en Europa, dicha guerra no les perjudica aún más. ¿Por qué digo eso? Mira, ¿por qué los, los dos gasoductos rusos que iban a Europa, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, uh -huh. eso los van a paralizar si la guerra sigue escalando? Por lo tanto, ahí va a entrar una guerra eh, no entrar en una el crisis. El Nord ya se sabe que no va, el Nord Stream 2. Ahora, el Nord Stream 1 todavía sigue funcionando. Pero, ojo, yo no, pero, eh, va, eh, pero las sanciones a Gazprom... Ojo, ojo. Ajá. O, ojo, porque el Nord Stream 2... No solamente tiene inversión rusa, también tiene inversión alemana, pero fíjate. Sí, sí. Los dos, los dos gasoductos. Si los dos gasoductos se cierran, ¿quién entra en crisis? Primero Europa y después Rusia, porque Rusia sí. no va a tener, no va a tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, dinero líquido, ¿no? Ajá. A ver, y entonces en, nueva... en este momento, mira, Europa va a tener que aprender, ¿verdad? O sea, ten, va a tener que buscar la forma de lograr suplir la energía que ya no le va a poder comprar a Rusia. Y Estados Unidos es uno es un productor de petróleo y, y gas natural. Gas natural licuado y más caro, pero productor al final. Y Qatar, o sea, mientras tanto la oligarquía de Qatar se está frotando las manos, pues. Ellos van a empezar a vender todo su gas licuado. No, Inclusive, no, es que no solo eso. Eh, las empresas de Qatar no, es que... dijeron que ellos no podían suplir. O sea, si Rusia dejaba de venderle gas a Europa, ni siquiera con toda su producción podían suplir esa demanda. Sí, porque es que el tema del transporte del gas es, es complicado, pues por eso es que problema claro, de entonces, los barcos de gas licuado. Entonces entraríamos en una crisis de energía en Europa sobre todo. Exactamente, no y, y es que la cosa va a seguir escalando porque fíjate, en la nueva ruta de la ciudad de China a Europa pasa justamente por las dos zonas rojas que acaba de abrir Biden este año, que son uh -huh. Afganistán, Moscú y Kiev. Sí. Mucha casualidad, ¿no? Todo esto, que en un año de Biden, después del viraje de 180 grados de Estados Unidos, con el cambio de Trump a Biden, que es prácticamente uh -huh. son las dos alas de, de, que se están disputando la, la, la, el poder en Estados Unidos, sí. en un solo año, se mire, se demolió todo eso. Y entonces la gente se pregunta, ajá, pero ¿y por qué China no intercede? China siempre es prorruso, ¿no? Pero es que miren, en, ese, en esa guerra que... Prácticamente, beligeradamente, con todas las declaraciones y el espaldarazo que le está dando Estados Unidos y la OTAN eh, así sido por detrás. Asela, realmente a China no le conviene mucho este conflicto, Edu, porque si te pones a ver, una guerra en Europa complica las cosas para China. A China le conviene que sí. estemos en paz porque China es, eh, está haciendo mucha plata y se va a convertir a potencia uh -huh. económica más grande del mundo. Entonces China solamente quiere paz y por eso a mí me sorprendió que, uh -huh. por ejemplo, en este conflicto ni siquiera se solidarizó con Rusia. Y porque Putin fue a, lo, a la inauguración de los Juegos Olímpicos allá en, en Beijing y habló con Xi Jinping personalmente. Yo me imagino que debieron haber hablado sobre Ucrania. Y, y sí. la, la cancillería de china no reconoció las regiones de Donetsk y Luhansk y, y no apoyó, pues, claro, eso por varias cosas. Primero, no, no, porque okay. si, porque exacto. China no puede apoyar los separatismos, porque eh, China eh, es un mosaico, y China se puede dividir en 27 eh. pedazos. Y segundo, exacto. porque en, en, en realmente... En un, en realmente y es que no ganan nada, porque China no gana nada con esta guerra. China solamente la tiene ahora más complicada. Ahora bien, yo que la pienso que Estados calidad. Unidos sí gana. Porque Estados Unidos, con una Europa más débil, ¿verdad? Porque ahorita Europa, ¿verdad? Está muy asustada. Primero, porque no sabe cómo va a tener guerra natural los próximos años. Y segundo, porque, ¡ah! Rusia puede hacer operaciones militares. O sea, tú no viste, el primer día de la invasión a Ucrania, ya habían destruido toda la, la fuerza aérea ucraniana en un día, Edward, un día. Bombardeos okay. selectivos de alta precisión. Entonces Rusia eh, es muy poderosa y Polonia ahorita está muy asustada porque ellos dicen, conchale, pero como que ni siquiera siendo parte de la OTAN nosotros nos podríamos defender de, de eso, pues. O sea, si hay un, sí. imagínate que hay un falso positivo entre Polonia y Ucrania y, y Putin dice que defensivamente tuvo que atacar objetivos en Polonia. Uh, eh, eso sería muy complejo, ¿me entiendes? Y realmente lo, sí. lo interesante es que la OTAN tenga forma de responderla. Porque ahorita Estados Unidos lanzó sus tropas a todo el este de Europa, pero eh, es muy complejo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué pasa? Aumenta la dependencia que tiene Europa sobre él, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahora Europa necesita mucho más de la ayuda y la, de la seguridad que le proporcionan los Estados Unidos. Pero claro, uh -huh. Alemania, eh, vi que van a subir el gasto militar 100 mil millones de dólares. O sea, está claro, e Europa mal. está muy asustada y está empezando a invertir más dinero en su gasto militar. Entonces, es probable que veamos a una Europa mucho más armada. Entonces, bueno, fíjate. Ahí acabas de tocar otro punto que, al que yo también quería llegar. Otro de los beneficiados con esta guerra, aunque no lo parezca, es la OTAN, es decir, Europa. ¿Por qué? Porque ahora tienen la excusa perfecta para rearmarse, ¿no? Y no solamente rearmarse en, en posición de defensa, sí. porque que suban el presupuesto sí, militar de esa manera. Sí, pero es a la industria armamentística y a, y a diversos sectores de materias primas y... Uh. No todo el mundo sale beneficiado de, de un rearme europeo. Bueno, la gente como no. Ya va, pues. ya va, pero ya va, estamos, estamos, uh -huh. estamos relacionando que Estados Unidos está buscando esta guerra. Y si ahora la OTAN sí. asustada, se va a rearmar quienes tienen las mejores, uh -huh. las mejores industrias armamentísticas del mundo, Bueno, es Estados Unidos. Ahí sí, está, otro, está otro, otro, link, otro enlace de, de por qué está ocurriendo esto, ¿no? Ahora fíjate, sí. Eduardo. Eh, algo que nosotros hablamos bueno, solemos hablar mucho fuera de fuera del, del, del podcast, ¿no? Y también en nuestro Ajá. primer podcast Occidente en Crisis, uh -huh. que les invito a que los veamos, ¿no? Le vamos a dejar el link por aquí. En las últimas etapas del mandato de Donald Trump, uh -huh. Trump, que era antiguerra, ¿no? Que él quería simplemente irse a su guerra comercial con China, pero, o sea... Trump pactaba, Trump pactaba, pero, una... pero, pero lo que pasa es que Trump pactaba desde una, desde una posición ventajosa, porque él amenazó a Kim Jong-un con desaparecer Corea de del Norte. Ah, claro, pero sí, eh, él, o sea, verdad. y él y él y hay mucha gente que le tenía miedo de decían Trump está loco y Trump va a volar a Corea y, y tuvieron que negociar, pues. Ellos tuvieron que negociar en Singapur y Trump fue el primer presidente de los Estados Unidos que pisó Corea del Norte, con sus, eh. personalmente. Y pero, o sea, él presionaba mucho, pero después negociaba. Eh, después Biden negociaba, no, no Biden ha demostrado que es incapaz de negociar. Nadie lo toma en serio, así de simple. Nadie toma en serio a los demócratas. Y fue incapaz, no hay... porque si Biden, si Biden hubiese sido capaz de convencer a Putin de no invadir Ucrania, esto no estuviese sucediendo. No estuviera pasando. Es Todo pasando. esto estuviese, está sucediendo. Ahora hay gente que dice, ah, entonces la cumbre en Génova fue ineficiente. No, no. Yo lo que pienso es que Estados Unidos realmente no se, no se esforzó por resolver la situación con Ucrania. Y ahora, acá, ¿qué tenemos ahora? Una guerra europea. Una guerra europea. No, ah, es que si vamos, si, vamos al, si vamos a ese punto prácticamente con la gira con el con el cambio de presidente uh -huh. Estados Unidos ha dejado claro que no le tiembla el pulso a la hora de dejar a un aparente aliado tirado en el piso para sí, hacer claro. aparecer sus intereses porque porque fíjate que dejó Afganistán o sea abandonó Afganistán pero qué, sí. ¿qué implicó la, la, el abandono a Afganistán dejar 20 armas 20 años de guerra perdida 20 años de guerra 20 perdida 20 porque años de guerra perdida, y todo lo que, que costó de... crear la clase política afgana verdad y de paso, todas sí. las armas que se invirtieron en Afganistán, se le quedaron los talibanes ahorita. Ahorita todo, sí. o sea, todo el ejército talibán está armado con aparatos estadounidenses. Impresionante. No, y, y, y fíjate, porque es que porque es que la gente dice, concha, ¿pero quién apoya eso, a eso? Ojo, yo no apoyo a China ni a Rusia, porque afortunadamente yo como venezolano no tengo que fijar postura en esta guerra, no pero fíjense. ¿Por qué China fue el primer país en reconocer al gobierno afgano una vez que, que Estados Unidos abandonó? Conchale, porque por ahí va a pasar la ruta de la seda. Claro, o sea, eh, si ellos van sí. a controlar eso y van a obtener armamento de primera, de primera calidad con, lo que, con el armamento que dejó Estados Unidos, pues claro que tienen que negociar y sentarse, ¿eh? ¿qué van a hacer? Ahora bien. Fíjate, ya que hemos sentado las bases, fíjate, ahora qué va a ocurrir ahora? Fíjate, tenemos no. una, una crisis diplomática horrible, ¿verdad? La ONU no, no sabe qué hacer, se reúne todos los días ahora y nadie sabe qué hacer. Y, y están aislando a Rusia y a mí sinceramente me preocupa, me preocupa porque a pesar de que se están eh, se negoció en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, eh, un cese al fuego o si Zelensky se va a rendir porque eh, Ucrania perdió esta guerra, hablando claro, o sea solamente hay dos claro. opciones, una es que Zelensky Yo no servido, la ha perdió pero la está perdiendo, la está perdiendo pero es que el próximo presidente de Ucrania va a ser prorruso, eso es obvio, o sea... Nada lo puede impedir. Estados Unidos ya no va, se va a meter en la guerra. Ya, ya, pero tú, ¿Tú consideras que va a que Rusia va, se va a detener y va a permitir que, que en Ucrania se forme otro gobierno? O, eh, no, Rusia va a imponer. Rusia, el plan de Rusia es que los militares ucranianos que se vendan tomen el poder y ellos asegurar el país y montar un gobierno prorruso y listo. Ese es el plan de Rusia. No no, no, no, no, hay, no hay posibilidad de que Rusia se anexe toda, toda toda Ucrania directamente. No, Ucrania va a ser una región aparte y va a ser una, eh, ¿cómo te digo?, una dictadura militar pro rusa. Eso es lo que va a ser Ucrania en el futuro. Okay. O sea que ta, ta, ta, tú estás partiendo de la base de que Ucrania ya perdió esta guerra, o sea, ya no la va a sí. ganar. No claro. tiene manera de ganarlo. Eh, Rusia, okay. imagínate, es que los analistas están diciendo que ni toda Europa junta. O sea, toda la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea juntas, no pueden hacerle frente en un conflicto militar directo a Rusia. Es, eh, o sea, estamos sí. hablando de, de una diferencia muy grande. La el único país que puede pelear una guerra contra Rusia, y ya sabemos todas las implicaciones que eso tendría, es Estados Unidos. Y si, si sí. Estados Unidos no se va a meter, ya perdió, pues, ya perdió. Correcto. No, y, es y Putin que... no va a gastar todo, ojo, y Putin no va a gastar todos los recursos todo el prestigio que se está jugando y eh, aquí se está ju aquí se está jugando el futuro de la Federación Rusa. No es sí, cualquier cosa. Es ¿Oíste? Si esto sale mal es el fin de Rusia el fin y de sus Rusia, aspiraciones verdad. imperiales. Eh, se convertiría Rusia en un país muy grande que tiene 7.000 ojivas nucleares. Pero sería una vergüenza. Entonces, sí. desde mi punto de vista, yo no creo que Putin se haya metido en este lío sin tener 27 escenarios distintos de cómo él va a actuar. Porque él se está jugando, eh, el que más está jugando el pellejo en esta guerra, es Rusia, es sin Rusia. duda alguna, sin duda Oye, alguna. Es que, si te pones a ver los medios de desinformación, como les dicen por ahí, que es un nombre muy apropiado, toda la, la comunicación occidental va en, en que, bueno, Ucrania tumbó tantos tanques, derribó tantos, tantos aviones, tantas cosas, pero es que fíjense, si Rusia es el que está invadiendo y llegó a la capital en un día, ¡ojo! En un día llegó a la capital... Y uh -huh. ya tomó, ya y destruyó gran parte de las zonas estratégicas de, de las bases militares. Sí. Putin negocia porque él prefiere que, que, que se entregue que destruirla. Ojo, él por eso está negociando, ah, es que pero fíjate. él podría tomar el poder completamente hoy. Lo que pasa es que él prefiere que simplemente se rindan, pues la cosa es que Estados Unidos presiona a Zelensky para que no ceda, y la OTAN también. Exacto. No, y es que fíjate, Zelensky dijo, yo no me voy a reunir en terreno que, nos, que de, en terreno, de un país que me está invadiendo, ¿no? Porque parte de las tropas rusas entraron por Bielorrusia. Ajá, pero sí. hoy fueron a negociar. O sea que si se sentaron es porque van perdiendo, tienen la presión al cuello. Porque es que... Evidentemente, es que... Ay, Putin Dios, lo, Dios, lo Dios, que, que quiere es que se rindan y ya. Y Estados Unidos lo que Exacto. va a hacer con Zelensky es que se lo va a llevar a Polonia y va a montar un gobierno ucraniano en el exilio. Eso es lo que va a hacer. Y después, y sí. después es posible, escucha esto, mira, eh, estoy segurísimo, va a haber un gobierno ucraniano en el exilio por parte de Zelensky eh, si no muere, pues en la guerra. Ah, bien. Ahora bien, lo que yo pienso que podría ocurrir es que después de que la dictadura militar prorrusa ¿verdad? tome el control de Ucrania y ya Ucrania haya ha perdido la guerra oficialmente los rebeldes, o sea, los ucranianos antirrusos ¿verdad? Eh, occidentalizados por la propaganda que van a ar intentar armar una especie de, de milicias ¿verdad? milicias que por supuesto apoyará el gobierno en el exilio de Zelensky y que tendrá el apoyo de Estados Unidos y la OTAN y entonces podríamos tener una situación en Ucrania que sería un conflicto armado a largo plazo, y guerra de guerrillas, pues. Ah, bueno, en, en ese último punto, no en todo, ¿no? Sí coinciden, aparte de la guerra de guerrillas. Lo que yo uh -huh. lo que yo más o menos veo, no no, no, no quiero especular uh -huh. mucho porque es que es muy incierto, pero fíjate. Lo que sí. yo más veo que vaya a ocurrir es que Estados Unidos, no la OTAN, Estados Unidos y a lo mejor quizás Reino Unido, porque el Reino Unido demostró que siempre... Van a tratar sí. de, de, de alargar ese conflicto armando a los ucranianos tanto como puedan para alargar ese conflicto para hacer lo más costoso posible a Rusia. Porque fíjate, esa esa jugada de Zelensky, de un tipo de, de entrenamiento militar en plena guerra, es una jugada que puede parecer desesperada, pero es que en realidad hay que ver las implicaciones. Porque si tú armas sí. civiles, los uh -huh. civiles ya no son civiles, son objetivos sí. militares. Entonces sí. Rusia no va a tener otra opción más que bombardearlos o atacarlos. Entonces, sí. en la guerra informática. Este, sí, pero a Putin no le conviene que este, que este conflicto se alargue. Putin necesita Exacto. tomar Ucrania lo más rápido posible y poner su economía a funcionar, porque está sancionada hasta en Suiza. Suiza, sí. que es un país que toda la vida se ha mantenido neutral, ¿verdad? Y nunca había hecho ningún tipo de sanciones y en ningún conflicto armado y, ni guerra. Sancionó a Putin y a Sergei Lavrov. Y realmente. Sí. Ok, yo sé que Putin tiene las arcas de oro de 600 mil millones de dólares guardados en caso de una guerra, en caso de que algo suceda, pero, pero Rusia la tiene complicada, Rusia tiene que empezar a producir y mucho, okay, la, porque la guerra es cara, la guerra es, es, es muy costosa. Ah, pero es que fíjate, o sea, lo que pasa es que hoy en, hoy en día las guerras ya no se ganan como antes, no, tomando directamente el control. Ya por ejemplo, tú dejaste un punto muy claro, deja un gobierno títere pro-ruso allí, ya es una victoria para Rusia. Sí. Una victoria para Occidente, bueno, voy a Occidente entre comillas, ¿no? Para, para, para toda, la, toda la mainstream media que hay ahorita, es uh -huh. simplemente mostrar a Putin como, una, como un genocida masivo, ¿no? como sí. Bueno, haciendo que los civiles sean objetivos militares y, y que se vean muertos en la en televisión todo dantesco. Pero, ah, no, lo claro. hacen, por ejemplo, con con la con, con erradicación étnica que hay de Israel. A claro, Palestino, porque si por se le, es que le dice a los ciudadanos, quédese en sus casas y solo saca el ejército, la situación es distinta. Exactamente. Que, que, que, que bueno. Okay. Yo no voy. A, que que Ucrania no tiene derecho a, a, a defenderse con todo sí lo, lo que tiene. tiene. No. Pero es que a ver. Sí lo tiene. Pero es que exacto. Sí lo tiene. Pero es que a ver. Es que no o puede sea, ganar. ganar no tienen estúpido. Exacto, Esa no, es no tienen, no tienen oportunidad de ganar con Rusia. Exacto. O sea, eh, no hay oportunidad de ganarla. Es. O sea, yo lo mira. Lo mejor que puede hacer que es rendirse y se y de ahí y ya. Y occidente deja de hablar tanta paja si realmente no va a ayudar a la clase política ucraniana a controlar ese país y se, ya, es, no es su región de influencia, Ucrania es un país exsoviético, es eslavo o sea okay, ah, pasa, pasa que Eduardo, mira o sea, uh -huh. si tú mantienes, recuerda que para tú poderte armar, necesitas un enemigo alguien a quien señalar y uh -huh. históricamente ese ha sido Rusia pues. entonces ahorita que Rusia está agrediendo, entre comillas porque eso es como un ataque de autodefensa o sea, aunque, aunque sí. parezca contradictorio sí, con verdad, eso sí. La OTAN tiene la excusa de rearmarse, lo cual a la larga le beneficia, ¿no? Entonces vamos a, vamos a entrar en un periodo bastante, con mucha incertidumbre y muy complicado desde el punto de vista financiero. Todos los mercados mundiales se van a ver afectados por esto, sobre todo los, los sectores de la energía y, y los sectores de, de la finanza. Sí. Es, es muy complejo el, y, y ya venimos de la crisis por el COVID. O sea que es posible que este año no sea, muy, no sea nada bueno para la economía mundial. Ah, pero ¿y qué casualidad que ya, na, na, ya ahorita la, la todo, esa, eh, de, todo entonces ya no hablan de Covid, verdad? Mucha casualidad, ¿verdad? Bueno. Hablan puro, sí, hablan puro de Ucrania, pero no de Se pero, pero no hablan de por ejemplo de que Estados Unidos bombardeó actualmente a Yemen y Jordania. No hablan del, del ataque de Israel bien. ahorita a Palestina ni nada. Fíjate. Mi conclusión es que Occidente está perdiendo esto y por mucho. Que Putin es muy inteligente y que él supo atacar en el momento correcto. Ahora, esto se le puede salir de control, ojo. Como sí, te dije, y esto le, si esto le sale mal a Putin, es su fin, ¿ok? Sí. Por eso es que... Y, y Occidente eh, la tiene dura también, para saberlo, sí. eh, para su futuro, pues. O, ahorita China simplemente no quiere que, se, que exista esta guerra, pues, pero que no puede hacer nada. Tendrá que darle sobre la marcha pero vamos a, vamos a vivir un periodo tenso. O sea que, bueno, en mi, en mi conclusión, ¿no? tomando también parte de tu conclusión prestada, ¿no? es que bueno, en el, en el corto plazo claramente Occidente pierde, ¿no? y cuando hablo sí. de Occidente me refiero a todo Occidente, o sea, no solamente Europa, porque Latinoamérica también se va a ver perjudicada en, en muchos aspectos. Sí. Y a la larga, si a Putin le sale bien la jugada, para mí eh, Putin sale ganando en, en, en esta guerra, no, si le sale bien. Sí. Si le sale mal, sale ganando Estados Unidos y Europa no, pues Europa va a, quedar, va a quedar con Sobis, pero allí... Europa encendido. pierde pasa lo que pase, e Europa, ¿Sí? hasta que Europa no pague su propia seguridad y, y a, quiero decir, le deje la influencia a los Estados Unidos, eh, Europa pierde de todas formas. Sí, siempre le va a ir mal, porque es que siempre se deja ninguna por Estados Unidos, ¿no Exacto. Y, y bueno, y, y China, bueno, China también sale perdiendo, ¿por qué? Porque justamente donde iba a pasar la, la nueva ruta de la seda, todo eso ya está en zona roja, ¿no? Porque es Kiev, Moscú, Afganistán, y no te extraña que empiece otra guerra en Medio Oriente, por ejemplo, lanzaron un bombardeo a Siria hace poco, hace, ¿qué? 24, 48 horas. Y acuérdate que siempre está la hipótesis del conflicto con Irán. Exacto, o sea... Aquí, mire, quede claro... No, y no es que yo sea anti-yanqui, no, yo simplemente soy anti-todo anti, anti -todo, prácticamente, porque yo no pertenezco a ninguno de esos, de, esos, de esos países, ¿no? Pero aquí uh -huh. claramente el que está metiendo mano ¿no? a, al fuego para influenciar todo esto, toda esta beligerancia es Estados Unidos. Los demás simplemente están reaccionando sí. y respondiendo. Evidentemente, esta guerra no fuese sido posible sin la intervención estadounidense. Así de simple. Desde el principio, de nada más si no hubiese derribado el gobierno de prorruso del 2014 esto nada de esto estuviese sucediendo ya porque es que Ucrania al final Edward, Ucrania tiene que ser un satélite ruso ah, ok yo entiendo que Ucrania tenga derecho verdad a formar parte de Europa y a occidentalizarse todo lo que quiera pero ella está en la influencia rusa y la única forma en la que Ucrania puede existir es bajo esa influencia rusa claro eh, eh, si Europa verdad de verdad quería ofrecerle debió haberla añadido a la OTAN verdad no se pudo por las razones que ya conversamos pero es lo que te digo pues esa media tinta no tuvo ningún sentido, esa, esa guerra fue buscada. Y bueno, ya va, ya va. Lo que pasa es que, concha, me estás abriendo un último punto antes de cerrar que casi es un nuevo debate, ¿no? Porque, ok, Ajá. Ucrania, ya va, cuando en la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ganó su, su principio de autodeterminación solamente si se mantenía aliada ah. a Rusia y a, lo, y a los ex países soviéticos. Pero Ucrania bueno, desde momento, principio no estaba el en otro programa. Podemos tocar ese tema en otro okay. programa, sí. Sí, sí, sí, porque esto es un tema, ojo, o sea, esto es como una introducción como para que las personas vayan más o menos entendiendo qué es lo que va pasando, ¿no? Pero, sí, es probable este, este... que grabemos más programas sobre Ucrania, sí. Bueno, la, lastimosamente para nuestra audiencia, eh, una vez más no se pudo hacer un cierre apropiado del programa por problemas técnicos durante la grabación. De igual manera, espero que les haya gustado el programa, ¿no? Sin duda es un tema el que vale la pena profundizar, ya que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que está alrededor de ello es un tema bastante complejo, muy complicado, la verdad. Muy, muy complicado de analizar. Y bueno, hacer un reduccionismo simplista, ¿no? Basándose en lo mostrado por los medios tradicionales de comunicación, eh, digamos que daría un análisis muy sesgado, ¿no? Eh, ya de, de, de partida les aviso que hay mucho que discutir en estos temas, ¿no? Pero, bueno, alguna inquietud o sugerencia la pueden hacer en los comentarios y la podríamos abordar en, en un siguiente programa, ¿no? Eh, los invitamos a que reflexionen sobre el tema, que no se queden con lo que ven en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales, y que discutan el tema y se armen los debates entre, entre, sí, entre, entre los que nos escuchan, ¿no? pues de los debates que salen, eh, digamos que unas verdades más generales, no no una verdad absoluta, pero sí verdades más generales, que bueno, permiten aumentar el conocimiento. Eh, muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo programa de por el